Y creo que uno de los retos que tenemos todos, digo, a nivel colectivo, es saber centrar bien saber centrar bien la prioridad de la cohesión social. Creo que si no estamos muy atentos, y bueno, sé, sé perfectamente en qué ámbito lo estoy diciendo, lo estoy diciendo en un ámbito que seguro que es vuestra primera... Eh, preocupación, Pero creo que colectivamente vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para poner esta prioridad de verdad en, en la agenda, en ¿eh? la cohesión social. Es decir, que no se nos olvide que hay que reconstruir todo, pero que hay que re reconstruir todo de una manera diferente a como se hacía en el pasado.